Yeah. Semi, you know, ya yeah, we. Yeah. Yeah. Escribo otra tarde, no ves chica, como me pone esa sonrisa risa. No sabes lo contagioso que es tu risa, que a mi ser eriza ¡Wah! Llevo tanto pendiente a mi ser, yeah. pensando que llegará un mensaje yeah. Pero veo la hora y es tarde Supongo nunca llegaré y será otra vez tarde Pienso en mi vida y creo que es bonita No hablo con nadie pero no me contaminan De sus envidias, malas energías Aunque de noche me llama la soledad fría Llevo mucho despierto si te soy sincero Quiero correr de mi pasado, pero no puedo No veo caras nuevas hace un tiempo Pero da igual, total, todos se wey. van yendo ¿Para qué conocer a una persona fugaz? Si las que conozco desde hace unos años jamás llaman Si, si hay problemas, no problema, requieren si la Y si todo pasa, sé que nunca estarán, hey. ¿Para qué conocer a una persona fugaz? Las que conozco de hace unos años jamás llaman Si hay problemas siempre quieren la duda Y si todo pasa sé que nunca estarán hey. Me acompaña la bebida, mi visión necio El humo que se hizo conocido en esto sí, La bien. música que me acompaña en mi momento sí, más feo sí. Y la luna sí, que escucha sí. es pena sí, sin sí. decir nada ¿Para qué hablar de más si nadie me escuchará? No creo que haya solución para la soledad Perdido de noche otra vez me acompaña al oscuro centro Y como costumbre en la noche veo los suelos techo que... No lo sé, estoy cansado, ves Tanto trabajo y no puedo sentirme bien El dinero me llena pero no me sana ni cura También lo que me hace sentirme mal otra vez Aunque para ser sincero deje el cigarro, bebé Cada atardecer me recuerda a mi niñez Un aguamita escurita de mi ser Y tu foto mi eterna cicatriz, girl That's